Seriamente, ya cayó preso ¿Eh? ¿Tú no tienes taller entonces? No, eso es mentira. ¿Ay, de qué? ¿Y por qué tú crees que te quieren hacer daño? Yo no, no sé. ¿Quién te quiere hacer daño? Adiós, ah, no sé quién. Dígame usted. Pero a mí me entiende inocentemente aquí. Ah, ajá. No entonces, ¿a quién tú responsabilizas de lo que te ha pasado? Ay, ah, imagínese. 不知道 seriamente. Ya cayó ¿No? ¿Eh? Tú no tienes taller entonces. No, completo? eso es mentira. ¿Ay, de qué? ¿Y por qué tú crees que te quieren hacer daño? Yo no, no sé. ¿Quién te quiere hacer daño? Adiós, ah, no sé quién, pues usted. Pero a mí me siento inocentemente aquí. Ah, ajá. No entonces, ¿a quién tú responsabilizas de lo que te acusó? Ah, imagínese. Ah, ¿no? ¿Y qué tú decías las autoridades? ¿Hm? ¿Tú tienes que decir las autoridades que están No, yo? que soy inocente, que yo no sé de qué me están acusando yo no hecho no